Cambiando <risa> radicalmente de tema, quiero ir a San Francisco de Macorís, donde según nuestras informaciones la candidatura de Miledis Núñez que es, y, y de Siquio NG de Las Rosas, que son los dos principales candidatos, los dos punteros y, y sin menospreciar a los demás, pero tenemos que hablar de números. O sea que Manuel Trinidad es un... De ahí. No, no, ahí, no es un tante tante ahí, está, pero está sabe que está en un muy tercer lejos, lugar eh, Y Manuel tiene que entender eso Los números son los que dice pero, Que está en un tercer lugar ¿Cuál es un nivel de tercer lugar? No, el el, en tercer lugar, un tanto despegado De, ah, de segundo Eso es lo que quería saber. Eh, hay, hay más distancia Entre el de segundo y el tercero que entre el primero Y el segundo, que yeah. están ahí eh, Incluso Telenor.com Para la gente que quiera votar, tiene un, una encuesta Un sondeo, ¿verdad? Eh, eh, está digital, si los muchachos pueden entrar más adelante para, para mostrarlo, usted entra y vota Ahí por el candidato de su preferencia, ahí están todos He visto eh, actividades políticas Tanto de Emileis Núñez como de Siquio NG De La Rosa y según nuestra fuente hay un problema, tanto dentro del PLD como dentro del PRM. Según me dicen, la candidata a la alcaldía por San Francisco de Macorís, Miles Núñez, supuestamente no le está cogiendo el teléfono a los compañeros de la base. ¿Cómo va a ser? Okay. Supuestamente que incluso hay compañeros de la base que quieren comunicarse con ella, que quieren reunirse con ella y supuestamente no hay comunicación con hay, ella. ¿Qué está pasando, Milady? ¿Qué está pasando, Milady? Ahí que nos estamos olvidando de los compañeros de la base. en como este? Eh, claro. electoral. Es la información no, no que sentido. yo tengo y ojalá no, no, podamos no, no. invitar más adelante no, no, a mi no. para que hable de eso aquí. No o a lo, o a lo, bueno están los números ahí, la gente puede escribir WhatsApp y puede ya. llamarnos. Tú sabes qué pasa que a veces cuando a ti la gente en este país tiene la siguiente forma de pensar y analizar las cosas. Cuando a ti te pasa algo en particular, tú entiendes que le está pasando a todo el mundo. quizás algún compañerito no ella no lo. Localizó, bueno por la información no, no pudo que localizarla, yo tengo y, son y dice tanta no no le está gente, cogiendo el teléfono a los pero también, fue nada más. también eh, y eso quiero llamar la atención a Mileyis Núñez, ponga la atención a eso en el caso de quizá alguien o algunos compañeros han intentado comunicarse con usted y no le ha sido posible lo que yo veo que no es factible en un eh, una preocupa época de eso, de, de, de campaña. Me no, no me preocupa nada, nada sino decírselo a ella. Porque también voy a hablar de Siquio. Según otras informaciones, Siquio se ha Estoy hecho acompañar, dice Amado. se está haciendo acompañar de figuras <risa> impopulares de <risa> dentro del PRM. Atención, Fulvio. Atención, atención. Siquio NG de la Rosa. Se ha hecho acompañar, y naturalmente en política... Eso que tú vas a decir de mucha ayuda. No, pues tú no lo vas No, no es de mucha ayuda. Naturalmente es obligatorio, porque en, en política se suma, y más en campaña. Se está haciendo acompañar de gentes impopulares dentro del PRM. ¿Cómo cuál? ¿Cómo quién? Como el alcalde Alex Tías. Quitemos la labor del alcalde. Ay, Vamos a hablar del alcalde el político. Es malo si no está es malo, si, no está, es malo Díaz, si está. Óyeme. El alcalde Alex Díaz. Realmente hay un rechazo con relación a él con los puestos, por ejemplo, en la alcaldía. Porque todo el mundo sabe que cuando un partido gana, quiere llevar a su gente a los puestos. Es que y ahí no, hay mucha gente del PRD tú no nombrado. Eres una papelita de pero escúchame. Pesos para a todo pero escúchame. Y según lo que nosotros tenemos entendido. El, el, el alcalde Alex Díaz, dentro del PRM, no estamos hablando del alcalde, su función como alcalde, ¿no? sino dentro del partido eh, eh, eh, revolucionario moderno, como tiene más rechazo que aceptación. ¿Por qué? Porque nombró ahí gente de otro partido. Y así son los partidos políticos, señores. No nos podemos negar a eso. Sabemos que Alex ha hecho un buen trabajo como alcalde, pero a lo interno del partido, mucha gente se siente golpeado. Y Mucha si, gente se y siente golpeada si No lo ven por el en las actividades. Entonces dicen que no lo apoya. No, yo te estoy diciendo lo que, lo que me dice el entorno del PRM. Prueba superado. Eh, además entonces, de eso, la situación interna de la es? candidatura de Siquio NG de las Rosas. Siquio, la según me informan, eh, si no hay, ¿cómo se llama? Que, que hay un, un, un tranquecito ahí, que si no hay febrero, no hay mayo. Es lo que dicen? se está diciendo. Mira, la mira. información es que si no hay febrero, no hay mayo. Mira. Entonces hay una confusión ¿Qué, ahí ¿qué entre, entre el, la, el, el candidato alcalde de Siquio NG de la Rosa con también con sus compañeros regidores, atención, candidatos a regidores que según nuestra fuente no están apoyando de manera entera a, a Siquio NG de la ¡Bom! Rosa y también candidatos a diputados ¡Bom! que medio, medio le están haciendo eh, eh, el aguaje al candidato si la... atención una, una, a su campaña yo atención a su equipo una cuestión yo pienso que para, para creo que para, lo están jugando para Siquio para Siquio la presencia de Alex es importante porque Alex tiene si él tiene mejor aceptación afuera que dentro del PRM no importa porque sí. no es el PRM que va a votar por Siquio, va a votar el PRM pero también el resto claro, del pueblo claro. lo que quiero decir que eso suma a mí me o parece sea, que me le suma pero no él es está no entiende entonces que no tenga a Alex Díaz de lado no, no, yo no puedo decir no, eso pero, yo le estoy diciendo <ríe> lo que hay yo lo, yo lo que estoy diciendo Juegatela. es lo que Juegatela. se está moviendo Alex Díaz, Díaz San Francisco no Macorín, de apoyo a Siquio NG que de la Rosa a la candidatura a la alcaldía Alex Díaz y en todas las marchas, caravana y mano a mano sí, que estamos ¿re? haciendo estamos consiguiendo todos los regidores todos lo que que eh, apoyando eh, que, que, de barricada, que los dirigentes del PRM se llenan de valor y digan, igual que los dirigentes del PLD firme digan en la calle, lo que está pasando en esos partidos firme en la calle PRM completo, compacto firme en la calle bien. Y Peña Gómez qué es señores, riqueces. Esto? <risa> esto se acabó. Atención, Milady, atención, Siquio. Miren lo que están Ay. haciendo ustedes ahora. Porque el 16 de febrero está a la vuelta de la esquina. Preocúpate sí. febrero, no, por mi que tiene una tasa no. de rechazo de no un 30%. Por qué, por esto se acabó. No pero por para eso. la alcaldía, Antes, vamos a ver qué te dicen te nuestros amigos televidentes no te a través dejando. del WhatsApp. Adelante. Ay, no te ahí como en un lodo. Claro, No, no, la verdad.